Papá de Dios señores y señoras, eh, os voy a presentar uh, aquí calla. Os voy a presentar un invento. La guitarra eléctrica. Pero si nos fijamos más atentamente, vemos que me falta la cuerda sexta. Y en la cuerda quinta, en vez de tener una cuerda gorda, tengo una cuerda fina, es decir, que tengo un banjo eléctrico. Tiene problemilla, el problemilla principal es que efectivamente esto está afinado en sol, pero debería ser una octava más, más aguda. Entonces lo que pasa es que, por ejemplo, no se pueden hacer escalas, se pueden hacer escalas pisando pisando esta cuerda. Bueno, se podrán hacer, pero hay que sacarlas de nuevo, no valen las estándar. Y eh, bueno, es un tacto un poquito extraño. Pero bueno, para practicar y para tocar cuerdas mientras no haya que poner, no haya que poner capos en la, en la cuerda quinta, pues tira, tira para adelante, bueno he grabado un par de cositas, y las pongo. abajo no... porque esta no suena aguda y me, me pierdo. Pero otras cosas y no, no suena bien. Eh, me he dado cuenta que... Eh, bueno, me he dado cuenta no, es que es evidente. La, la cosa sería ponerle aquí un spike, aquí en el, en el traste quinto. Evidentemente no en esta guitarra porque no me la quiero cargar, pero si no le tuviera precio, una, a lo mejor me compro una guitarra de esta de, de kit y la monto y lo, y lo hago ponerle aquí un, un spike y luego afinarla convenientemente, esto está eh, sería bajarla un poquito para que estuviera en, en sol y ya está ya tendría un banjo pero vamos, totalmente funcional que podría, que podría hacer escala eh, melódicas, porque es que aquí no puedo <risa> en cuanto meto el dedo, aparte que el mástil más grosso me, me lo impide pero bueno, es un, es un invento No tenga que meter por aquí cositas. Bien, suena. Venga, con